Muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí en Kayak Go Uruguay y esta vez te traemos un video muy muy diferente. Queremos compartir con ustedes las especies de nuestro río, aquellas especies que están prohibidas de pescar y el tamaño de las especies que nos acompañan en nuestros ríos, arroyos y lagunas y qué porte está permitido retirar y qué porte no para que todos tomemos conciencia de lo que es la pesca deportiva y podamos conocer un poco más de la fauna que tenemos en nuestro sitio. Si aún te suscribiste a nuestro canal, hacedlo en la parte de abajo para estar al tanto de todos los videos que estamos subiendo semana a semana. Esto es Cash Go Uruguay.